Buenos días a todos, la verdad que es un placer estar aquí, eh, a la mayoría no nos conocemos pero, pero siempre es una sorpresa encontrarse pues, en una mañana como esta, tantos rostros nuevos ¿no? y, y, y unas ganas grandes, de, ¿no? una curiosidad grande de, de conocer, ¿no? esto es lo que lo que se genera en este primer momento, una, una expectativa de alguna manera. ¿no? Eh, mi primera pregunta, la primera pregunta que me hago en relación con esta cuestión, eh, tiene que ver con el hecho de estar aquí, porque mm, res, resulta paradójico de alguna manera que haya que hablar del ocio, ¿no? y uno podría pensar, no sería más adecuado simplemente vivir el ocio, descansar, abandonarnos al ocio, veo otro, otro rostro conocido, amigo, esto es muy bonito, no sería más adecuado abandonarse al ocio, en vez de reflexionar sobre ello, no es un giro extraño, digamos, no, no, no es un entretenimiento extraño dedicarnos una mañana o un fin de semana, como estáis vosotros haciendo, eh, a pensar sobre el ocio. ¿Por qué? ¿Por qué esto es, es necesario? ¿no? Ahora estáis escuchando en este momento, pero por otro lado, eh, os habéis tenido que mover. ¿no? He entendido también que muchos de vosotros venís de fuera, incluso de, de, del extranjero, de Italia, de Alemania, pero me impresiona que aunque ahora estéis casi pasivamente, con un cierto tipo de actividad, escuchando, pero habéis tenido que hacer un, un cierto movimiento. ¿no? Por lo tanto, digamos este juego ya de pasividad y actividad, que luego, que luego voy a describir, me parece que está eh, en juego, siempre en juego, cuando hablamos del ocio. ¿no? ¿Qué es esto del ocio? Digamos Una primera aproximación. ¿no? Por cierto, aclaro un poco el mecanismo de, digamos, de, de la mañana por lo menos de este momento común, yo intervendré durante 25 minutos, media hora, a continuación lo hará, lo hará José Luis y luego habrá un tiempo de, de diálogo. ¿no? Aclaro también respecto de esto que eh, intentaremos que haya margen para, para escucharos y para, para entrar en diálogo con, con vosotros, eh, pero independientemente del tiempo de diálogo que haya, ojalá que tengamos, me impresiona que es posible estar en diálogo, entrar en diálogo, aunque uno esté solo escuchando, ¿no? o aparentemente solo pasivamente escuchando. Digo esto también porque mmm, para mí es una gran alegría de alguna manera estar aquí con José Luis, porque yo le conocí hace más de 15 años en la universidad, cuando estaba en primero y segundo de universidad, y de alguna manera yo no estaría aquí si no fuera por él. Y por lo tanto el diálogo que yo comencé en ese momento ha perdurado en el tiempo ¿no? y ha intensificado y ha agrandado muchas de las cosas que yo percibí en, en ese momento. ¿no? Por lo tanto yo me recuerdo en las clases muchas veces, escuchando sin más, pero me recuerdo ya estando en diálogo con José Luis y con las cosas que él decía. Y me impresiona que este diálogo haya podido continuar en el tiempo, ¿no? de maneras muy distintas, pero me doy cuenta ahora de que me he reapropiado de muchas de las cosas que, que yo le había escuchado a José Luis 15 años atrás. ¿no? Por esto digo que independientemente de la forma del, de, de este encuentro en particular, lo importante es si algo nuevo entra en el horizonte de nuestra experiencia como para mantener un diálogo vivo a lo largo de quizás toda la vida. Sabéis que hay una jornada dedicada al ocio, otra al trabajo. Podríamos decir que toda la vida está queda abrazada, queda, queda completada en estas dos grandes dimensiones. Descanso y trabajo, como, como noche y día. ¿no? El ritmo de nuestra vida es, es cíclico. La noche llama al día, el día a la noche, el descanso al trabajo y viceversa. Ambas son necesarias y ambas se necesitan. Digamos, es una primera aproximación elemental, pero que forma parte de la vida de cualquiera de nosotros. ¿no? Podríamos pensar que una vida sin ocio sin auténtico descanso, sería inviable. ¿no? Pensad, por ejemplo, en un régimen totalitario o en las formas más más extremas de un régimen, parece que el trabajo se lo come todo. ¿no? Parece que no hay espacio para el ocio, porque no hay espacio para la libertad, porque la única participación posible en el espacio público es a través del trabajo, de la realización de un proyecto más grande, dentro del cual uno solo es un engranaje. ¿no? Este sería como como imagen, no vamos a hacerlo así porque siempre hay descanso en cualquier caso, pero como imagen el punto extremo de una vida sin ocio. Pero una vida sin trabajo al mismo tiempo intuimos que sería estéril, ¿no? una, un, una vida sin implicación personal, una vida eh, sin creatividad, una vida sin, sin transformación. Sería estéril, sería poca cosa. no Podemos pensar igual como imagen, que es lo que sucede cuando, por causas externas o causas indeseables, una persona tiene que estar sin trabajo durante años. ¿no? Aparentemente podría parecer un paraíso en la Tierra y, sin embargo, enseguida, y probablemente vuestras familias también lo habréis conocido, se convierte en un infierno. ¿no? Porque la imagen que uno acaba teniendo de sí mismo es una imagen llena de límite, llena de, llena de pobreza, con falta de creatividad, ¿no? Como, con una autoconciencia que mengua. ¿no? Por eso, fijaos, en esta primera aproximación entendamos lo que entendamos por ambas cosas, intuimos que son dos aspectos fundamentales de nuestra vida y que se reclaman unos a otros y que al mismo tiempo tienen que estar en un sano equilibrio que no siempre es fácil mantener. ¿no? ¿Por qué comenzar con el ocio? También es una buena pregunta eh, y no con el trabajo porque parece que en la universidad o en, en la vida profesional estamos más implicados con directamente o, o es más decisivo no para nuestro desarrollo etcétera la vida del trabajo y sin embargo me parece que como, como primera aproximación el ocio de alguna manera de alguna manera y luego lo aclararemos dice algo más de nosotros o algo fundamental lo digo sencillamente y es estamos hechos para disfrutar ¿no? una razón Etimológica, histórico-etimológica, es que sabéis que para los latinos eh, todo aquello que es trabajo, que viene abrazado por el campo del trabajo, no tenía una denominación particular, sino que se designaba de manera negativa. Todo aquello que no era ocio, nec otium. Fijaos, Aristóteles dice, estamos no ociosos para tener ocio. Fijaos, parece un juego, un juego de palabras que hace evidente que eh, el punto último definitivo o la finalidad última de muchas de nuestras acciones es tener eso que llamamos ocio. Por lo tanto, lo otro podría parecer, vamos a decirlo así, en la mentalidad griega, eh, un peaje. O, vamos a decirlo así, sin llegar a considerar esto por lo menos, desde luego era evidente que para los griegos eh, una vida dedicada al trabajo por puro trabajo sería desde luego eh, algo absurdo o algo absolutamente inviable o incomprensible. ¿no? Podríamos, manejando una cierta clave, decir que el trabajo implica una actividad, un esfuerzo, una implicación, un sacrificio, ¿no? digamos, en una primera aproximación, entendemos más inmediatamente, luego lucharemos con estas categorías, pero a priori entendemos que el, que el trabajo tiene esta dimensión de, no, de vida activa, vamos a decirlo así, también porque normalmente entendemos que el trabajo está siempre en función de otra cosa, aunque solo sea en un marco de condiciones materiales para la vida, necesitamos trabajar aunque sea para desarrollar algunos aspectos de nuestra vida, etcétera pero en el fondo, en el fondo, eh, y de manera última, porque necesitamos subsistir y, y pervivir, digamos, en el, en el mundo que, que nos toca. Digamos, esta es una primera aproximación que todos, de alguna manera, manejamos. ¿no? Manejando estas mismas categorías, podríamos decir, al contrario, que el ocio se hace, parece que se acerca más a... Um, en vez de la actividad a la pasividad, ¿no? a, un, a un recibir, eh, a un contemplar, a, a un disfrutar de aquello que se nos ofrece a través de la vista, del oído, eh, del gusto, es más habitual ¿no? vincular, vamos a decirlo así, el ocio con una, con una suerte de actividad pasiva. ¿no? Sin embargo, eh, me parece que aunque podamos manejar estas dos categorías como una primera aproximación, eh, es necesario entender que en cualquier caso, tanto ocio, trabajo, como actividad, como pasividad, siempre nosotros están en función de otra cosa. Todo está en función del disfrute, todo está en función, en último término, del cumplimiento. De tal manera que aquello que hacemos en la actividad o aquello que hacemos en la pasividad nunca es totalmente neutral. ¿no? Actividad y pasividad no ponen en juego simplemente un, una diferencia de implicación. Algunas veces estamos menos implicados y otras veces estamos más, sino que siendo así, están siempre en función de un cumplimiento, o sea nos movemos por el deseo de que las cosas sirvan, las cosas sean útiles, las cosas eh, sean buenas, no sean favorables por eso cuando uno piensa en un trabajo, en un sacrificio que asumir, lo hace siempre porque indirectamente o inconscientemente estamos esperando que de eso va a proceder a algo que nos va a ser más favorable, si no, no lo haríamos ¿no? De manera resumida querría decir otra cosa todavía más fuerte y es que Independientemente de nuestros éxitos futuros o de la imagen que podamos tener de nuestro éxito futuro, de cómo nos lo imaginemos, creo que es justo decir, aunque no lo parezca o aunque parezca falso, que ya vivimos de una manera absolutamente elemental en la satisfacción. O sea, que el mundo de manera elemental, y aunque no lo solemos pensar así, es ya un entrelazamiento elemental de vivencias que se dan en la satisfacción. ¿Por qué? Voy a intentar justificarlo brevemente. Normalmente pensamos el mundo solamente en virtud de ciertos acontecimientos que pueden ser más o menos positivos o negativos, ¿no? Y, y desde luego si pensamos en los acontecimientos del mundo que nos rodea, podemos decir, eh, hay, hay eventos o acontecimientos que son negativos, que son dolorosos, que nos hacen daño, etc. ¿no? Pero, pero normalmente no pensamos en un estrato eh, habitual y sencillísimo de vivencias Gracias a las cuales el mundo se nos presenta como mundo, por ejemplo, digo ahora estamos aquí y uno puede estar más o menos tenso, más o menos aburrido y sin embargo todos estamos en una suerte de, de, de comodidad, de satisfacción que se nos hace presente incluso corporalmente, ¿no? estamos podríamos decir serenos, estamos a gusto, ¿no? estamos escuchando. Yo podré estar volcado a lo que voy a hacer esta tarde, podré estar preocupado por ¿no? algo que me inquieta, podré tener quizás un, un pequeño dolor, ¿no? que puede ser como una excepción. Pero sin embargo, eh, como la fuente última de todas estas experiencias, anclan, nos anclan al mundo de una manera estable. ¿no? ¿Cómo pensar esto de otra manera? Porque no solemos pensarlo así. Si sucediera algo ahora extraordinario, doloroso, nos daríamos cuenta, como contrapunto, de que lo que estábamos viviendo antes era mucho mejor de lo que pensábamos. ¿no? Por ejemplo, pensad que ahora de repente os viene un dolor inmediato en, en el estómago ¿no? eh, que os hace estar inquietos y de repente mmm, incómodos por algo que os ha acontecido. ¿no? Eh, ¿Pensaríais que justo la vivencia anterior, donde aparentemente no sucedía nada, desde luego era favorable ¿no? y era deseable? Pensad de una manera más grave que sucedería si de repente uno de vosotros escucha un pitido tremendo en el oído y, y queda sin oído, de tal manera que, que, que, quedaría, que se queda sin, sin poder escuchar, sin poder entender nada. ¿no? Se quedaría absolutamente perplejo. ...deseando que alguien le ayudara, intentando comunicarle a alguien lo que le ha sucedido... ...y uno podría ir a 250 médicos para intentar solucionar su problema auditivo. No, no sé si habéis visto, yo siempre lo ponía en clase, estos vídeos eh, que muestran... ...qué sucede cuando una persona recupera la vista o el oído después de... ...bueno, la vista ahora es más, más complicado, pero el oído, sabéis que hay mecanismos... ...que lo, que lo favorecen después de muchos años. ¿no? Es verdaderamente impresionante entender qué es lo que sucede en la vida normal... ¿Qué es lo que nos sucede en la vida normal cuando no pensamos que es algo extraordinario? Y sin embargo, cuando una persona recupera el oído después de mucho tiempo, se echa irremediablemente a llorar. Porque eso que era normal y eso que no apreciaba, eh, de repente se convierte en... ...en lo verdaderamente extraordinario, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fijaos, a través de, de estos ejemplos... Eh, ...porque normalmente no pensamos que el mundo ya es algo extraordinario... ...o que nuestra manera de vivir el mundo es algo extraordinario... ...y podemos estar focalizados simplemente en algunas cosas... ...que nos gustan especialmente o en otras cosas que nos duelen especialmente... ...y quedamos dominados por ellas y en muchas ocasiones es algo, es algo justo, ¿no? Pero normalmente no pensamos que el mundo es, como decían los escolásticos... Algo que es inteligible, algo que es amable, algo que es apetecible. Inmediatamente el mundo para nosotros, si lo pensamos bien, creo que tiene estos rasgos. El mundo se nos presenta ya ahora, ahora mismo, digo de una manera normal y en un recorrido normal de experiencia, de una manera verdaderamente apetecible, de una manera gustosa. El mundo y, por, y lo diríamos también de otra manera, las personas y yo mismo, nos estamos presentando ahora como aquello que se deja entender, como aquello que se deja comprender, como aquello que se deja gustar. ¿vale? Digo esto porque, fijaos, de alguna manera, ya de inicio se ha roto un poco como una diferencia radical entre actividad, pasividad, ¿no? entre ocio y trabajo. Ocio es aquello que... Intuimos, nos hace descansar, nos hace disfrutar, ¿no? Pero si somos serios con esta descripción que, que os he propuesto, uno tendría que decir que vivimos permanentemente en el ocio, que vivimos permanentemente en el disfrute de las cosas y de mí mismo. ¿no? Siguiendo como esta distinción eh, sutil que, pla que planteaban los, los escolásticos, el mundo tiene estas características para nosotros y solo en algunos momentos se rompe, se rompe de una manera... ...parcial y siempre parcial como estas dimensiones de la vida. ¿no? Por eso, fijaos, el ideal contemporáneo del hombre que se hace a sí mismo... ...tiene algo de ridículo y violento... ...porque la mayoría de acontecimientos que hemos vivido no los hemos decidido nosotros... ...sino que nos han sido dados. Y siéndonos dados son apetecibles, son gustosos... ...comenzando por mi propia vida, por mi cuerpo, por mi entorno, por mi familia... Pensad en el ejemplo que yo ponía antes, yo puedo implicarme con muchas de las palabras que había escuchado en José Luis, pero sin embargo el primer dato fundamental es que yo estaba escuchando algo que era nuevo y que yo no me había inventado. Venía yo precedido por otra cosa y la grandeza de eso que yo escuchaba es lo que ha permitido que yo me pueda implicar después de una manera inteligente y consciente en eso que yo había recibido, pero lo primero es que recibes algo, o sea, que recibes Diríamos también en términos griegos una gracia, porque María Zambrano lo va a aclarar de una manera estupenda. ¿no? peguí fijaos, dice, para esperar hace falta haber recibido una gran gracia, para moverse en la vida hace falta haber recibido una gran gracia. Nos encontramos, por lo tanto, con un doble entrelazamiento, hemos dicho, actividad y pasividad. Estamos siempre activos, la vida inteligente humana es siempre activa, ¿no? nunca es totalmente pasiva, pero nunca es totalmente activa. Al mismo tiempo, como digo, en el mundo ya se están cumpliendo muchas de nuestras expectativas, ¿no? comenzando por la vida perceptiva, pero al mismo tiempo el mundo nunca se nos presenta de una manera total y completa, sino que está siempre a punto de mostrarse de una manera más completa. En nuestra vida se unen siempre como estas dos posibilidades, actividad, pasividad, cumplimiento y al mismo tiempo espera. ¿no? Yo puedo estar contento de algo ...que estoy viviendo, pero al mismo tiempo deseo que eso prosiga. Y por eso no sería justo decir, ya he alcanzado la felicidad completa. Porque mientras siga viviendo, mientras siga teniendo tiempo, puedo estar contento de eso que estoy viviendo... ...pero al mismo tiempo no dejo de estar deseando que eso prosiga en el tiempo. ¿O es que las verdades últimas de la vida, las de la muerte y del amor, dice María Zambrano, son aunque perseguidas, halladas al fin por donación, por hallazgo venturoso, por lo que después se llamará gracia, y que ya en griego lleva su hermoso nombre, Haries Carites. Fijaos, caridad tiene este origen precioso, eso que se nos ofrece. ¿no? Pero al mismo tiempo que percibimos como esta eh, preeminencia de lo dado, un mundo predado, hemos dicho también que hay una actividad fundamental, en nosotros siempre hay una actividad fundamental, yo puedo, no sé, estar... Eh, contemplando un cuadro pero nunca soy totalmente pasivo frente a eso tengo la capacidad de, de atender, de fijarme en un aspecto o en otro la capacidad de mantenerme en, en esta contemplación o la, o la capacidad de, de cambiar de, de tercio y cambiar de actividad ¿no? en toda pasividad siempre hay una actividad por esto es curioso, por esto se entiende que estemos hoy aquí por esto existe la universidad, una suerte de actividad que nos permita estar de una manera más humana, más digna en el mundo que nos toca vivir. Si no, no sería universidad, sino no sería solo un trámite, un peaje, que es lo que, por otra parte, es lo que solemos percibir de la universidad. La realidad, dice también María Zambrano, hay que descubrirla y antes que descubrirla hay que buscarla. La realidad que en cierto sentido se presenta por sí misma, arrolladora, inexorable, dada la condición humana, exige ser buscada. La vida humana es un viaje hacia la realidad como conocimiento. Fijaos, yo con estos dos textos creo que se condensa un poco lo que venía diciendo. El mundo se nos da, nos precede y es gustoso en su precedernos, pero al mismo tiempo exige de nosotros que nos pronunciemos, que arriesguemos, que estemos. Nunca se nos da totalmente sin nosotros, sino que siempre, de alguna manera, cuenta con nosotros. ¿no? Y nosotros hacemos nuestra la realidad en esta suerte de implicación. Por tanto, ocio y trabajo me parece que están definidos por estas mismas categorías. ¿Por qué decíamos que el ocio es la clave de bóveda? Porque de una manera elemental nos permite frente a la tentación moderna de pensar que todo se realiza en el trabajo y para el trabajo, o en una cierta idea del éxito, nos permite el ocio identificar que antes que el trabajo, eh, existe esta dimensión de nuestra vida que se cumple fundamentalmente en el disfrute. Y sin embargo, como decía, el trabajo emerge desde ya como un paso necesario, como una condición paradójica para un auténtico descanso. Digamos, esta es la paradoja en la que nos encontramos. ¿Por qué el ocio que parece algo inmediato, totalmente inmediato, ¿no? exige de alguna manera un cierto tipo de trabajo. Si esto no fuera verdad, sería absurdo que estuviéramos esta mañana aquí. Porque uno podría decir, el ocio me resulta inmediato, no necesito de nadie para disfrutar, yo escojo aquello con lo que disfruto, ¿por qué voy a estar en una conferencia, a no ser que estuviera obligado ¿no? a reflexionar sobre eso que parece que yo puedo realizar de una manera totalmente inmediata e instintiva. Sería absurdo. No, por lo tanto, la pregunta es, en el fondo, ¿qué hacemos aquí? Clave, pri clave primera. En griego ocio se dice scholé, escuela. Fijaos, luego, hay algo de lo que estamos haciendo aquí que es ocio, aunque no lo parezca. Incluso, no podría decir en vuestros grados, en vuestras carreras... Escuela para los griegos tiene este sentido extraño, dice, se identifica con el ocio. Al menos digo como ideal, este es el horizonte de la universidad, captar algo, aferrar algo, decía que nos permita vivir mejor, disfrutar mejor. Por eso digo es mentirosa la concepción de la universidad, en la que caemos muchas veces, entendida solo como un peaje, como un puente al mundo práctico. Si no hay disfrute ahora, si no hay crecimiento ahora, usamos y tiramos. Clave segunda, Leopardi, aguijón que me punza de tal modo que descansando más que nunca estoy lejos de hallar paz y sosiego. Fijaos, sería precioso que cada uno de vosotros pensara qué significa que el ocio no es inmediato, que el descanso no es inmediato, porque quizás descansando más que nunca estoy lejos de hallar paz y sosiego, que yo creo que es algo que nos pasa ...que sufrimos en el momento de hoy de una manera absolutamente brutal. Queremos descansar y no descansamos. Tres tentaciones quiero proponeros... ...o lugares comunes en la concepción de ocio-trabajo. Tres tentaciones que bloquean una comprensión y una vivencia auténtica del ocio. La primera, el tiempo libre como huida, como escapatoria del trabajo... El otro día leía en el periódico una iniciativa de alguna manera, cierta teoría digamos que, que se estaba aquilatando en Estados Unidos eh, claro, tiene un punto de irrealidad obviamente, pero ya solo el intento de pensarlo nos hace ver en qué punto estamos. ¿no? Eh, ¿Qué venía a decir? El hombre debe, tra debe trabajar intensamente, mucho durante 15 o 20 años para pasarse el resto de la vida descansando. ¿no? Una especie de super prejubilación anticipada. Claro, para hacer esto tendrías que ganar mucho dinero durante poco tiempo, no digamos esta sería la condición, pero si es verdad que el hombre está hecho solo para la ausencia de trabajo, no sería una mala técnica. Decir, oye, me voy a esmerar verdaderamente, según un criterio puro de utilidad, para ganar el máximo dinero posible, independientemente de las acciones que yo realice, para poder hacer lo que yo tengo que hacer, que es no trabajar durante muchísimo tiempo. En el fondo, claro, este es un ideal que está siempre como sobrevolando en nuestra concepción del, del trabajo. Pero implica una concepción, fijaos, del ocio como pura pasividad. El trabajo implica esfuerzo, implica una actividad, por lo tanto es indeseable. El ocio implica una pasividad, un dejarme llevar y por lo tanto es deseable. Por lo tanto también tiene este punto último no infantil de concebir el trabajo solo como una carga o como algo artificial orientado a un fin práctico ¿no? y el descanso como un puro disfrute pasivo. ¿no? Por eso os decía antes que las categorías que hemos manejado de actividad, pasividad, cumplimiento y expectación siempre están presentes en nuestra vida ¿no? y, y es imposible eh, pensar en ocio y trabajo sin estas categorías. Fijaos, Byul Chung Han en El buen entretenimiento eh, dice, concebimos el ocio como un insufrible no hacer nada. Bajo la presión de tener que trabajar hoy, nos hemos olvidado de cómo se juega. El ocio solo sirve hoy para descansar del trabajo. Para muchos el tiempo libre no es más que un tiempo vacío, un horror vacui. Tratamos de matar el tiempo a base de entretenimientos cutres que aún nos, nos entontecen más. El estrés, que cada vez es mayor, ni siquiera hace posible un descanso reparador. Por eso sucede que mucha gente se pone enferma justamente durante su tiempo libre. Esta enfermedad se llama Leisure Sickness, enfermedad del ocio. El ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada, en una insoportable forma vacía del trabajo. Suponiendo que aunque de un entretenimiento al margen del trabajo, se ha degradado a una mera desconexión mental, que es cualquier cosa menos buen entretenimiento. Fijaos, digo, en esta esta mañana solo podemos hacer sugerencias, no más que hacer una, una explicación completa, pero me parece que se entiende bien esta primera concepción del tiempo libre como huida, como pura escapatoria del trabajo. Segundo lugar, el trabajo como una escapatoria del tiempo libre, que me libra del sacrificio del tiempo libre, del miedo de tener que decidir. Me parece que es interesante esta tentación porque es casi la otra cara de la moneda pero es muy interesante porque pone de manifiesto lo que decíamos antes, que a lo mejor el ocio no es tan inmediato como pensamos, porque a lo mejor el ocio se convierte en un tiempo indeseable, en un laberinto en el que yo a mí mismo ni me encuentro, y por lo tanto acabo prefiriendo el trabajo, acabamos prefiriendo el trabajo para no tener que pensar, porque en el tiempo libre me encuentro frente al desafío terrible de tener que decidir y elegir, ¿qué hago ahora?, ¿qué prefiero ahora?, con quién estoy ahora como no tengo herramientas para afrontar esto desde mi soledad digo quién me ahorra este trabajo y este sacrificio de tener que decidir el trabajo un orden formal en el que curiosamente soy totalmente pasivo y entonces concebimos al final el trabajo como contrapartida como una pura pasividad un lugar en el que se me dice lo que tengo que hacer ¿no? Más o menos mecánicamente y dependiendo de qué trabajo, ¿no? pero idealmente se convierte en una destrucción también de la misma creatividad porque hemos dejado de estar nosotros presentes y entonces huimos del tiempo libre y nos volcamos en el trabajo para no tener que pensar. Fijaos, me parece que estas dos tentaciones se dan la mano y probablemente las dos se den en nuestra vida y una nos lleve a la otra. ¿no? Un, una concepción del trabajo exacerbada que nos hace finalmente querer desconectar, pero una desconexión brutal que al final nos cansa y que nos lleva de nuevo a volcarnos en el trabajo porque nos facilita un orden de cosas que nosotros mismos no sabemos cómo gestionar. ¿Cómo se rompe o cómo rompemos habitualmente esta dialéctica ¿no? entre esta dimensión ¿no? como del puro trabajo y del tiempo libre como una pura desconexión? Eh, percibiendo, tercera tentación, que el ocio quizás sea una enajenación necesaria, un tiempo sin significado, una huida de uno mismo, una satisfacción exacerbada. Por lo tanto, aquí estaríamos, fijaos, en la concepción del tiempo libre, quizás como un exceso de actividad brutal, pero un exceso de actividad que me dé una satisfacción que no encuentro en el mundo que no encuentro ni en el trabajo, ni en los otros, ni en mi, ni en mi mundo del día a día. Liberté, Albert Serra, película que mmm, podremos ver en el cine. Frente a la lógica, por fuerza racional milimetrada y dada las circunstancias procazmente estéril de las elecciones, habla del contexto actual, la arbitrariedad obscena y obligadamente fértil del deseo, aquello será el escenario, no tanto para la perversión, que también... ...como para la simple libertad experimentada desde lo más profundo e ingobernable del cuerpo. Todo vale, todo es carne. Tiene que ver con las normas que lo inundan todo... ...y con las muchas expectativas que nunca pueden cumplirse. Fijaos, también, de nuevo, qué contradicción. ¿Cómo huir de un mundo lleno de reglas que no nos hace protagonistas? Frente a esta concepción del trabajo que hemos dicho... ...que lo entiende como un mundo en el que yo soy solo pasivo... Acabo tan harto que me invento yo mis propias reglas. Fijaos, de esta película se dice, la película roja a un grupo de libertinos al pozo de sus ansias, de sus fluidos y de su piel, mitad entre tinieblas, la otra mitad escondida. Se narra todo en un bosque y es una especie de performance. Hablan de sexo, se tocan, se lamen, se ofrecen desnudos en cada uno de sus poros y sus resquicios y luego hasta se hacen daño, por puro placer. Y así, poco a poco, cada vez más desagradable, obsceno y cruel, hasta que amanece. Y cuando amanece, estamos en el presente, quizá. Fijaos, digamos, esta explicación, digamos, brutal, que se ve en la descripción de esta película, dice, tiene una lógica. Queremos disfrutar, estamos hechos para disfrutar, no sabemos cómo el trabajo se convierte en una trampa, el puro ocio, entendido como hemos dicho, como, como puro vaciamiento, como pura desconexión del trabajo, tampoco nos basta, tenemos que desconectar por algún lado. Por lo tanto, el ocio como una válvula de escape brutal. Pero fijaos, también esto tiene sus dificultades, ¿no? porque el desafío precioso sería, si así se consigue el máximo disfrute no tendríamos, desde luego, impedimento. ¿no? Si así consiguiéramos el máximo disfrute y esto nos permitiera vivir mejor, digamos desde luego tendríamos que vivir así, como narra Albert Serra en su película. ¿no? seríamos unos desquiciados si no nos dejáramos arrastrar meramente por, por el cuerpo y por la pura instintividad. ¿no? Hulebeck dice, que desde luego no es sospechoso, digamos, de no eh, atravesar como estos caminos sinuosos del cuerpo y del deseo, no dice. Tanto usted como yo hemos buscado con perseverancia, en las cartas, los, los placeres de la abyección, la humillación, el ridículo. Y lo menos que cabe decir es que hemos tenido un éxito rotundo subsiste el hecho de que esos placeres no son inmediatos ni naturales y que nuestro auténtico deseo, nuestro primitivo deseo, perdóneme que hable en su lugar, es como el de todo el mundo, que nos admiren, nos quieran o ambas cosas. Fijaos, el problema no es solo como la libertad absoluta de decidir yo qué hago conmigo, con mi cuerpo, etcétera, etcétera, hasta la extenuación, como intentando consumir o aprovechar como los, los últimos aspectos eh, que yo pueda gozar del mundo, sino el problema es, ¿qué me asegura a mí una auténtica satisfacción? Y Ulebeck, de una manera genial, en el fondo dice, ¿cuántas cosas hacemos en pos de una verdadera satisfacción que no nos dan aquello que prometen? ¿No deseamos quizás, en el fondo, en el fondo, en el fondo, que alguien nos quiera? ¿Y no percibimos que solo hay auténtica satisfacción cuando esto sucede? Por lo tanto, ¿cómo es posible? verdaderamente disfrutar, gozar, realizarse. Fijaos, en esta aproximación queda intuido que el ocio, que es este espacio, digamos, del disfrute, muchas veces no nos da aquello que nosotros buscamos. Estamos en un momento en el que parece que el trabajo no nos realiza y el ocio no nos repara. Anhelamos una satisfacción en el tiempo libre que nunca acaba de llegar por completo. Por eso nos encontramos ante la tentación terrible de permanecer paralizados, asumiendo que ocio y trabajo nos posibilitan solo quizá un equilibrio emocional o meramente práctico. Uno se necesita necesita del otro. La asunción de un estado de cosas que nunca nos da aquello que deseamos, salvo contados momentos que duran menos de lo que querríamos. Pero el ocio, titula estas jornadas, es otra cosa. Así que mi pregunta, José Luis, en realidad es, ¿por qué el ocio es otra cosa? Gracias. Mi parte ha sido la del trabajo, ahora llega la del ocio. Entonces... A, vais a notar si se si, si hiciera un elenco de, como en algunos libros de índice temático o como se estudia en algunos autores eh, la abundancia en su literatura, en su etapa primera, segunda o tercera o las que sean de determinadas palabras, ¿no? en ese índice temático y en ese estudio estadístico de las palabras más usadas, eh, me gustaría que si se hiciera de mi ponencia saliera... Eh, saliera en la cresta de la curva de Gauss La expresión Con quien tanto Con quien tanto Ojalá Significa que me estaría expresando bien El ocio y el tiempo libre Es La experiencia de una relación Con quien tanto Con quien tanto disfruto Con quien tanto me apetece con quien tanto prefiero estar. Con quien prefiero conspirar. Mirad, a mí me han ofrecido muchas veces viajes a Tierra Santa gratis. En previsión de que a través de mí pudiéramos hacer otros, ¿no? Eso es una inversión. Y yo a muchos he dicho no. Una por, por agenda de trabajo. Pero otra por experiencia de ocio. Pero lo han ofrecido gratis. Y he esperado. No solo al tiempo en el que pudiera hacerlo, sino sobre todo, absolutamente sobre todo, al tiempo en el que pudiera con quien tanto quería. Fijaos qué importante, ¿eh? La vida se juega cuando uno puede saber con quién se juega los cuartos. Con quien tanto quería. Con quien tanto arriesgo. Por eso se dice que un jugador, aunque le hagas un contrato de cinco años, y los contratos deben ser observados, al final juega donde quiere. Ojalá fuera con quien quiere. <ríe> Cuando el deporte es deporte, entonces uno elige ya con quién. Cuando es ya más que deporte o se transforma en negocio, pues es muy probable que elija dónde más. Dónde, no con quién. Pues bien, eh, no, en la presentación y en el currículum de Nacho, yo volvía al escuchar el currículum de Nacho y decía, Joy, ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento que yo esté aquí! Con ese currículum tan brillante, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si yo no soy un antropólogo especializado. Si no tengo estudios ni másters universitarios. ¿Cómo os puedo hablar del ocio y tiempo libre si no le he dedicado a esto ni un cuatrimestre de especialización ni tengo ninguna publicación? Pero es que me ha pasado muchas veces. Que me invitan a sitios donde yo no puedo exhibir ningún currículum. <risa> Cosa de la que estoy cada vez más orgulloso. Porque el mundo está enfermando de especialismos y tecnicismos. ¿Tienes un problema? Psicólogo al despacho. Pero espera, espera, que a lo mejor puedes encontrar un amigo con quien con naturalidad puedes irlo conviviendo. Porque al final el, el psicólogo te va a decir, necesitas relación. Coño, pues para esto no hace falta ir al despacho. O sea, quiero decir, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero seguramente el 20% del 100% de las que usamos. En un mundo de especialismos brutales... ...en el que tenemos psicólogos, eh, filósofos... ...pero en clase no se despierta aquello con lo que la filosofía funcionaba... ...que era el asombro, la curiosidad, la provocación... ...me invitaron una vez a un programa de televisión que se titulaba Miedo a envejecer... ...yo no soy ni geriatra, ni enfermero, ni antropólogo en sentido específico... ...y dije... A los que me invitaron desde la tele, pero si es que yo no, puedo, no me podéis presentar. No, no, queremos que vengas. Y entonces me puse a pensar y dije, joe, al final caí en la cuenta de que yo era el artista invitado y el artista principal. Porque aunque allí había especialistas de psicoorientación, psiquiatras, antropólogos y estudiosos particulares yo tenía allí algo muy importante que decir, muy importante, ¿sabéis lo que tenía que decir? Que yo, este Menda lerenda. me acuerdo cuando ganó hace unos años el Bilbao, que estaba en la Europa League, en un nivel muy potente y ganó al Manchester, y decían algunos, yo estuve allí, yo estuve allí, yo he estado cuando salió Antoñete de las ventas. Yo he estado con Paco de Lucía con su féretro en el auditorio. Yo no estuve, gracias a Dios, ni en Milán ni en Portugal con el aleti perdiendo. <ríe> Me lo olía. No hay nada más importante en la vida que exhibir. No lo que tú tienes, sino aquello que puedes contar porque has estado allí. Lo más importante de la vida es lo que has presenciado. Porque lo único importante de la vida es la presencia. Luego lo, lo, lo mejor que me puede ocurrir es haber presenciado algo. No hay nada más importante en el mundo que ser testigo de la resolución de Cristo si es que aconteció. O sea, si ha... No estoy diciendo que haya acontecido. Porque me estoy dirigiendo también a los que no creen. Pero si hubiera ocurrido... Joder. La persona más favorecida... Es aquella que ha podido presenciarlo. Su orgullo, yo estuve allí, y su responsabilidad. Porque si estuvo allí y lo presenció, ¡Ostras! A partir de ese momento su vida no le pertenece. Tiene las razones del gozo, que es lo que buscamos en el tiempo libre, y tiene una razón de fondo para el trabajo, que es lo que los que trabajan mucho, generalmente no la tienen presenciar, presenciar entonces iba tranquilamente sí, eh, al final dije, sí, sí, pero si es que en este plato quien tiene derecho a estar soy yo miedo a envejecer, ¿por qué? pues porque me di cuenta que yo había tenido la suerte inmensa la potra para entendernos de haber conocido a algunas personas con un hermoso envejecer Yo he visto a mi padre en un hermoso envejecer. Ahora está mi madre en un hermosísimo envejecer. Se la comen en la residencia donde está. Nosotros vamos entre mis hermanos y yo todos los días. Pero ya vamos viendo cómo les gusta, cómo la gente le resulta fácil quererla. Porque tiene una disponibilidad de no molestar casi nada. de o sea, Es que da gusto quererla. Es fácil quererla. Porque tiene un hermoso envejecer. Una aceptación enorme y ahora está casi pegada a una silla de ruedas. Pero lo lleva con una mansedumbre, una humilde aceptación que te conmueve. Como no quiere no quiere, no quiere cargar el peso a las trabajadoras, se sienten tan conmovidas que es a la que más sirve. Es la verdadera astucia de quien vive el vínculo con lo real la verdadera, la verdadera es que las hay muy malas bueno pues yo he visto a hombres con un bello envejecer más, he visto a hombres que no envejecen no sé, si vosotros no visteis al Papa Juan Pablo II atlético, fuerte, esplendoroso hermoso de cuerpo y de cara potentísimo, atractivo era así y 25 años después, babeaba, no se le entendía. La gente pensaba que en la primera etapa, sabía estar ante la cámara porque era casi un actor profesional. Pero si eso hubiera sido verdad, yo creo que habría sabido retirarse a tiempo. Porque en las últimas etapas, a ese nivel, ya no, no, no, eh, no, no quedaba en el marco de la tele, no quedaba sería otra razón la que tenía, la que le daba su esplendor y otra razón por la que no le importaba estar feo, arrugado estropeado delante de la cámara para el mundo luego tenía algo en la salud y en la enfermedad que hay que descubrir para entenderle ese hombre tenía algo en el corazón que no envejecía no se arrugaba Su cuerpo se desmoronaba Pero su personalidad, su espíritu Estaba de pie Y así podría decitaros eh, A otros tres o cuatro Yo lo he visto Yo lo he visto ¿Cómo termina lo de Blade Runner eh, en la escena esa? He visto cosas de ¿eh, vosotros He visto cosas, yo he visto cosas Y no va de película esto, eh esto es más grande que cualquier película Yo he visto hombres Algunos hasta que perdieron el uso de la, eh, la memoria Porque enfermaron de, enfermaron de, sí. de demencias en y alzheimer Pero hasta ese momento no envejecían Y me entraba una alegría y una esperanza Porque dije, si ellos pueden así, yo también Entonces por eso fui a la televisión y se notaba que los demás sabían. Pero quien introducía la victoria sobre el miedo a envejecer era yo, no los eruditos. Porque yo había presenciado hombres que no tenían miedo a envejecer y me lo habían pegado. O sea, me lo habían pegado. Es que no, o sea, me lo habían pegado porque es que no podía no decirlo. Bueno, entonces, eh, después del currículum de Nacho, ¿cómo me puedo yo atrever a estar aquí? Pues mira, por lo mismo, por lo mismo. Porque yo he encontrado a hombres que estando con ellos en el tiempo libre mío, me han cambiado la vida. No, no es que me han entretenido durante unos años. Es que me han puesto del revés. Un vuelco a mi existencia. Cuenta otro de los que ha cambiado mi vida. Contaba que una vez dos mujeres de un barrio en el mercado... ...cuando había mercados en las, en las zonas... ...porque ahora lo que hay son autoservicios gigantes... ¿no? ...aunque van a... ...de nuevo vuelve a atender... ...a que tú no te cojas los envases... Eh, eh, ...antiecológicos... ...y te van a poner el salchichero con el que puedes hablar... ¿no? Pero, aún dentro de las grandes superfic superficies... ...pero en un mercado de estos de galería de alimentación de barrio... ...dos mujeres de, que se conocían se encontraron... ...y una le dice a la otra... ...hija, menos mal que te veo porque estoy preocupadísima... ...me han dicho... Que mi hijo está saliendo con tu hija. Perdón, que mi hija está saliendo con tu hijo. Y dice, y ya sabes, tú y yo lo sabemos. Tu hijo es un pinta de cuidado. Y ella le dice, pues hija, has de saber que es verdad. Pero que desde que mi hijo sale con tu hija, es que ha cambiado tanto que casi ni le conozco. Es un buen whisky. Aquel que cuando lo echas en la Coca-Cola, mejoras la Coca-Cola. <risa> Aquel que cuando lo echas, le echas unas piedrecitas de agua con agua, mejora el agua. Ese es un buen whisky. Cuando tú dices, no, no eches a este whisky agua que lo estropeas. Si es bueno, mejora el agua. <risa> Algo tenía esa muchacha que el chico iba cambiando. Pues a mí me pasó exactamente lo mismo con unos cuantos hombres tuve la fortuna inmensa de encontrarles en esos recovecos del tiempo que yo ya empezaba a percibir que los quemaba que me dejaban frustrado porque lo que buscaba no encontraba que me dejaban vacío y que generaban en mí un atajo de contradicciones y de confusión y de repente vi a unos hombres felices recuerdo ya cuando estaba yo trabajando de sacerdote la ansiedad y por lo tanto el desgaste que producía a mí todo el año, que estaba deseando, necesitando un mes de respiro. Pero claro, cuando, neces cuando necesitas un mes de respiro, sabéis lo que pasa a partir del día 15? Que ya no respiras. Tienes un mes, pero ya da por perdido 15. Porque a partir del 15 empiezas a tachar, uno menos, uno menos, y ya vuelves a perder el respiro incluso antes de terminar el mes para respirar y cuando llegaba a Madrid, digo, y ahora por delante otros 11 meses, y me encontré a otro compañero que venía de vacaciones, y yo le vi, y dije, es esto, es esto, es esto, este tipo lo trae todo, algo ha hecho en verano, que no es que venga con las fuerzas reparadas, es que viene con una esperanza creativa, Viene con ganas de comerse el curso, pero de comerse el curso es de teñir el curso, de mejorar el curso como el whisky mejora la Coca-Cola y el agua. O sea, yo me daba cuenta que no es que viniera con las fuerzas restauradas, es que venía renovado. Y daba gusto verle. Y yo ya el 1 de septiembre estaba peor que el 31 de, junio. de julio. Claro, te van pasando este tipo de cosas, ¿no? Ahora cada vez se encienden antes las luces de Navidad. Seguramente pierdan el efecto del anhelo de la felicidad. Porque últimamente se, es como una estrategia político-mercantil. Pero en mi época, que las luces de Navidad se encendían para anunciar una fiesta fuera cristiana o fuera solo ambiental si uno no era cristiano se encendían en el momento oportuno se centraba la atención amigos había mucha alegría porque era el inicio de la fiesta pero si supierais cómo las pasaba yo el 7 de enero ostras cuanto más gozoso era encender las luces de navidad porque en el invierno se insinuaba una fiesta Al volver el 7 de enero a, a, a, al instituto o a la universidad Se me helaba el alma Tenía miedo a la cuesta de enero Sí, cuesta de enero En el fondo nos decíamos eso Cuesta de enero, exámenes Pero era eso y más Era que las esperanzas que yo tenía No se habían cumplido Es decir que no me había salido el plan o que si me había salido no era para tanto, que es peor todavía. Porque si no te sale el plan, todavía piensas que conspirando lo lograrás. Ahora, cuando te sale el plan y resulta que tampoco es eso, entonces la cosa es más jodida. Porque ya no basta la fantasía y la sugestión. Ya no basta fantasear el mundo. O sucede algo o no sucede. Yo encontré a unos hombres que me fueron enseñando poco a poco un encender mi corazón en la fiesta, un llenar mi vida en el tiempo libre de tal manera que el día 7 iba cargado, cargado, cargado de energía, cargado de vida, no reparado de fuerzas, no, con otro cargamento distinto. Como la mujer cuya amiga, solo con verla, dice: Te ha pasado algo, te ha pasado, ¿cómo se llama él? Esto es este último fin de semana. ¿Te ha pasado algo? En el brillo de tus ojos, tú has encontrado a alguien. Se te nota. Lo llevas en la cara. Pues es solamente por esto por lo que yo puedo hablar eh, del tiempo libre. Hombres y mujeres, ¿con quién me ha cambiado la vida? Y cuando los encontré, ¿con quién se despertó mi sana envidia? ¿Con quién se despertaba mi curiosidad y deseo? ¿Con quién iba a carta ganadora? Nunca iba a ver qué. Estaba seguro que sí. Que si me proponían hacer eso, era porque era seguro que allí había algo que respondía. ¿Sabéis por qué? Porque lo que me proponía, llevaban 40 años proponiéndolo. Y no como a ver si a la 40 va la vencida, sino convencidos de que a la 40 volvería a haber una 40 victoria. Es alucinante, ¿eh? Jugar a carta ganadora. Yo siempre lo hago en mis clases. Les ofrezco el libro obligatorio de trabajo. Obligatorio. Bueno, ahora se puede hacer en ebook también, lo bajan. Obligatorio. Les permito, si es libro, que lo subrayen y escriban. Si después del cuatrimestre trabajándolo conmigo, no lo han gozado conmigo, yo se lo pago. Y me quedo con ellos, y seguramente se lo regale. Y cuando propongo un gesto de salida, en verano, donde sea, si no quedan convencidos de que les ha merecido la pena, que les ha aportado algo... Yo les pago lo que hayan pagado Por el viaje, campamento o lo que sea Ah, eso sí Con las mínimas condiciones de lealtad Sin letra pequeña de contrato Con las dos o tres cosas elementales clarísimas Es que vamos a trabajar el libro juntos de verdad Y vamos a participar del gesto en toda su totalidad Si tú te vienes de ese sitio Y no te ha merecido la pena No te ha aportado nada Aunque sea... Que te ha desestabilizado Y por lo tanto tú percibes Que ha sido una pérdida de tiempo Y no algo que ha merecido la pena Yo corro con los gastos Oye, yo me encontré a gente así Gente que me invitaba Que me hacía una propuesta Como quien juega a carta ganadora O sea, como quien tiene un repoker de ases Ya puede el otro con sus magníficas cartas De, de reyes y repoker desafiar era el encuentro con hombres que tenían una serena certeza libres de ansiedad pacientes porque sabían que hay determinadas cosas que se van asimilando gradualmente poco a poco pero tú al verles, no solamente es que no envejecían, es que te dabas cuenta que en su vida había un camino que mejoraba con el tiempo a más, a mejor, a más, a mejor y allí ocurrió todo ¿no? Sí, es que hija, cuando desde que tu hijo está con mi hija, ha cambiado mi hijo ha cambiado, un vuelco a la existencia en una película, no sé si la habéis visto porque sois de otra generación pero una película que hizo furor, una serie española que hizo furor, que es Santa Teresa de Jesús con la Concha Velasco en el capítulo 3, si ponéis Santa Teresa de Jesús Concha Velasco, capítulo 3 hay un momento en que Entraréis en YouTube y podéis verlo. Ella ya está escribiendo la carta, eh, el camino de perfección y el libro de su vida. Eh, y quiere ir transmitiendo a las chicas jóvenes, a las novicias, todo lo que ella va aprendiendo del camino de la vida. Y hay un momento final precioso que aparece en, esta, en este capítulo de la serie de televisión que les dice... Hijas, cuanto más sean grandes vuestros deseos cuantos más altas sean vuestras aspiraciones sed más conversables o sea no os aisléis, conversad conversar. y dice no dejéis arrinconar vuestra alma el ocio no es para evadir el alma para distraerla y luego volverla a someter en el trabajo. No es de lunes a jueves. Nado anaeróbicamente sin respirar. Soporto la piscina y luego retomo el oxígeno deseando encontrarme con la piscina al día siguiente lo más tarde posible. El, el tiempo libre no es el tiempo de la huida o de la evasión hasta nuevos tormentos. Es el tiempo libre. ...en el que alguien me ayuda a no arrinconar el alma. Yo cuando veo que llegan puentes y hay estampida, pero no de jóvenes, de matrimonios maduros y de familias, estampida por las carreteras. Digo, coño, esto es que está asfixiada el alma durante la semana y evadiéndose el alma durante el fin de semana. Es decir, que el alma no está a sus anchas en ningún sitio. Esto es una estampida. ¿Habrá alguien con quien poder disfrutar la vida? ¿Habrá alguien que estando con él se siembra en mí una serena certeza? Serena certeza, no ansiosa, serena certeza. De que lo que veo en él como camino de felicidad se me puede ir contagiando a mí. Esta es la clave, ¿eh? Yo sé que las modas van por otro sitio. Sé que estáis habituados a otro tipo de estrategias. Sé que ni siquiera esto os lo planteáis. Sé que casi en el instituto de secundaria ya no se habló de esto. Porque no encontrasteis a profesores y profesoras que os desafiaran así. Lo sé. Y sé que aunque me lo escuchéis, algunos tenéis dificultades de comprenderlo porque logísticamente no estáis acostumbrados a este razonamiento. Lo sé. Pero sé que es lo que os pasa y es lo que necesitáis Porque sé que esto no es una teoría alternativa Si yo no tengo doctorados de teorías alternativas Yo solo he visto a hombres Que a su lado me han hecho feliz Y me han cambiado la vida Que he disfrutado con ellos, vamos Que con ellos... Lo que te sale con natural es decir, cuando te despides o cuando le saludas, disfruta, disfruta, disfruta. Rafochílate en latín, en italiano. O sea, goza a fondo. Tráele la sustancia a la cosa, ¿no? Como cuando alguien coge una cosa y está tan buena que se chupa los dedos. Rafochílate. Yo he visto a gente disfrutar así de las cosas. Y de las cosas pequeñas y de las grandes. ...cosas en las que no había reparados... ...un modo de estar en, en, en el circo de Gredos mirando a las estrellas... ...un modo de quedar juntos un domingo para estudiar en un colegio de Pozuelo... ...luego hacer un rato de juego juntos... ...y un tiempo de silencio y de oración juntos... ...sencillísimo... ...la gente decía, ¿y en domingo? ...pues no sabéis cómo volvíamos a casa el domingo de contentos... ...y el lunes íbamos contentos... ...llevamos el empuje de una vida encontrada. Tú decías, el tiempo libre es para esto. O esos momentos también me ha pasado muchas veces, ¿no? Estar con gente, o porque gente con la que yo, con quien yo quiero estar, o gente que se me ha ido ac acercando a mí con quien quieren estar. Y las madres y los padres nos ven y dicen, pero si estuvisteis ayer ayer dos horas ahí de pie en la esquina hablando, y nos vuelven a ver al día siguiente otras dos horas hablando. Y al día siguiente, ¿pero de qué habláis? ¿Pero qué tenéis que deciros? ¿Pero no lo tenéis todo dicho? Y nosotros decíamos, ah, pues no nos habíamos dado cuenta. Se nos pasa el tiempo volando. Y no tenemos en absoluto la sensación de que nos estamos repitiendo para nada. Cada momento entre nosotros es la vida misma. Tú me cuentas tu clase de literatura. Yo te cuento mi problema de... Y, y todo se convierte en una gran asignatura Y en una gran escuela Y en una gran universidad Por cierto Que no os mientan ¿eh? La Francisco Vitoria no es la mejor universidad Tampoco la autónoma donde yo estoy Tampoco Harvard Es la vida Cuando has tenido la fortuna De encontrar gente con quien Extraer Aquello por lo que merece la pena vivir, estudiar. Buscarse juntos. Cuando esto sucede... Pues eso. Mira hija, desde que mi hijo está con tu hija, ha cambiado. Hay una transferencia de vida. Hay una osmosis. Hay un contagio. Si alguno de vosotros ha ido al Calderón entra sin ser de la Leti es muy difícil salir de allí sin ser de la Leti os lo digo o sea que no entréis si os prevenís de entrada ahora si vais sin prejuicios aunque sigáis siendo de vuestro equipo como mínimo salís simpatizando con él porque ahí hay una afición muy simpática y muy simpática significa lo mismo que dice Teresa de Jesús no arrinconéis el alma es que el Leti es capaz de cantar a sus jugadores, aunque pasen nueve años, fatal. Aunque Torres necesite meter un penalti y lo falle. Tor... Le siguen Un instante después le cantan. Hay una gratuidad. Que genera un vínculo de amistad. Y dice Torres, todavía yo no me explico por qué me queréis tanto. <ríe> si he hecho méritos suficientes para que estéis hartos de mí. <ríe> el tiempo libre es... Ese tiempo con quien yo aprendo A no arrugar el alma A no encogerme Para poder afrontarlo todo Cinco minutos Esto era la, esto, esto era la premisa Me pasa siempre igual Bueno, no, únicamente es Como solo quedan cinco minutos Dos pinceladas o tres el primer interesado en el tiempo libre es nuestro creador. Esto es fantástico. Dice el libro del Génesis que estuvo trabajando, simbólicamente, en seis días. Es genial. Nos quiere tanto que nos enseña a ordenar preciosamente el tiempo. Porque cuando uno no tiene el tiempo ordenado, contrastado con trabajo y descanso, ni trabaja ni descansa. y Dios hizo simbólicamente ¿eh? simbólicamente el autor literario inspirado pone la creación en un marco temporal ritual, porque se vuelve a repetir en una alternancia bella una alternancia bella cuando un chico sale con una chica no solo disfruta besándola también tomándose una, también tomándose una hamburguesa y después de la hamburguesa la vuelve a besar y luego otra hamburguesa al día siguiente. O sea, hay tres o cuatro cosas que bien articuladas van madurando. Pues Dios trabajó y descansó en una semana. Qué bonito es Él, qué bonito es la vida. Cuando puedes trabajar, aprender a trabajar, sufrir en el trabajo, descubrir en el trabajo. Y luego puedes descansar para llevar al descanso lo que has aprendido en el trabajo. Y para llevar al trabajo aquellos con quien tantos disfrutas de otras cosas. Y se te nota el lunes que has ocioseado bien. Y se te nota en el ocio que te cunde lo que trabajas cada semana. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es como una, palabra, como una persona que es dueña de sus palabras y de sus silencios. Os doy mi palabra de honor. Yo me, como, me manejo en la comunicación oral, me manejo. Pero ¿sabéis lo que quiero? No comunicarme mejor, sino poder lograr como el maestro del artesen, del kendo, poder vencer al enemigo, no solamente sin tocar la katana, es que sin amagar. Porque un maestro del sable aprende el sable como penultimidad. Aprende tanto el sable, que si lo saca, corta todas las cabezas. Luego tiene por delante la gran batalla, que es vencer al enemigo, al rival, sin tirar de, de katana. Esa es la verdadera victoria. Y esa victoria supone una victoria en tu interior. Para que el otro se rinda ante ti encantado. Se rinda en el sentido positivo. Esa es la verdadera filosofía de las artes marciales. Como el que pinta cuadros. En el fondo lo que quiere es encontrar su, su rostro, su paisaje interior y exterior. Como el que trabaja y triunfa y se sube a lo alto de una torre de la plaza norte de Castilla. Lo que está buscando es que salga a flote, que ascienda su verdadera personalidad. Lo que pasa es que generalmente se equivoca mucho. ¿Cuánta gente jovencita está triunfando en el trabajo? pero está profundamente inmadura en el mundo de la afectividad toma decisiones arriesgadas laborales es capaz de echarle horas a un trabajo pero está como, y él se, ve, y se percibe inmadura, blandita no hecha en otras dimensiones es como se dice en la sociedad actual los jóvenes de hoy follan pronto pero aman tardísimo es un trastrueque es, es una forma alterada y cuando uno camina así termina en el fisio porque ese modo de caminar daña la espalda, las cervicales o las dosales, lo que sea las cosas se pagan yo fumé muchísimo tengo dos stents porque fumé muchísimo hombre lo que lamento es no haberlos disfrutado más pero no te vas de rositas la vida es, es un bien y te invita a entrar en ella a saberla disfrutar tiempo libre a saberla trabajar que también es un gozo y, un, y, un, y una fruición. Qué bien está hecho porque dice que Dios hizo todo y por la tarde venía a ver a Adán y Eva a quien había Encargado la custodia y la responsabilidad de toda la creación Y venía por la tarde, no a pasar cuentas como el inspector de Hacienda Venía a departir Es como el padre a quien tú le llevas una matrícula del honor Y no se deslumbra Está deseando hablar contigo Oye, ¿y qué te gusta de esa asignatura? Y cuéntame, cuéntame O sea, le importa un rábano la matrícula Está encantado de que algo te haya tocado de una manera fuerte ¿Qué pasa? Que es que tienes una buena profesora eh, eh, eh, Y te ves por ahí en esa... Te ves haciendo eso ¿Qué es lo que te ha gustado de aquí? Entra en diálogo contigo Ese es el ocio Ese es el tiempo libre <risa> Ese tiempo fuera de esquema Fuera de falsilla Fuera de protocolo preestablecido es el tiempo de la libertad creativa. Es el tiempo de la interlocución. A mí me encantaba cuando me acostaba escuchar a mis padres durante un tiempo hablar en su habitación. Me encantaba. La interlocución. Para que no se encoja el alma. Para que no tengas nada que fingir, nada que ocultar, nada que aparentar. Para que puedas ser tú de verdad delante de alguien y con alguien. Así comienza el Génesis. Dios venía al atardecer. Segundo, Proverbios 7. La sabiduría que está en Dios y con la que Dios hace las cosas, dice, dice una cosa preciosa. Todo el tiempo la sabiduría jugaba ante la presencia de Dios. Es fantástico. ¿Qué es lo que hacía Dios antes de crear? Divertirse a lo grande. ¿Qué es lo que tienen que hacer unos padres antes de tener un hijo? Estar llenos de amor mutuo. Disfrutarse tanto que dicen, esto no puede ser solo para nosotros. Si tenemos un hijo para llenar el tiempo libre... Es mentira porque pierdes el tiempo libre. <risa> Tiene que ser al revés. Tienes que ser al revés. El hijo, el fruto, viene porque esta felicidad nuestra no puede ser solo para nosotros. Estamos presenciándonos. Esto no puede ser solo para nosotros. La sabiduría jugaba en el trono de Dios y su delicia era estar con los hijos de los hombres. ¡Qué maravilla! Yo recuerdo a mi padre que estaba conmigo mucho tiempo El tiempo libre es tiempo libremente dedicado Yo recuerdo que mi padre me dedicaba mucho tiempo Pero lo que recuerdo es que era su delicia No que me dedicara mucho tiempo No es que me cogía a mí mientras que mi madre planchaba y hacía otras cosas No, es que su tiempo libre deliciosamente me lo dedicaba Y era su delicia estar conmigo ...y entonces yo crecía objeto de delicia. Si mi padre quiere estar conmigo y me lleva a lo que le gusta... ...y le gusta estar conmigo... ...pues hombre, yo me puedo querer. Yo me puedo estimar. Yo puedo disfrutar de la vida. Si hay alguien que disfruta conmigo, yo estoy hecho para disfrutar. Pues es verdad, ¿sabéis? Yo soy un disfrutón. Por el modo como mi padre disfrutaba... Conmigo de todo. Mientras que hoy hay gente que no sabe disfrutar. Y por eso, como decía antes Nacho. No para de trabajar. Y busca la autorrealización. En el halago y en la promoción de sus superiores. Que en el fondo le están usando. No saber parar en el trabajo. Significa que no te espera nada para disfrutar. La película del apartamento. De Billy Wilder. ¿Para qué voy a entrar en mi casa si estoy igual de solo que en la oficina? Me tomo un sándwich en el bordillo, le doy la llave a mi jefe y mañana me subo un escalón más. Hasta que tiene alguien a quien encuentra con quien disfrutar, con quien dialogar, con quien dedicarse libremente el tiempo. ¿Qué me queda? Nada, no me queda nada. Eh, no he empezado, así que convencer a quien sea que esto hay que continuar no. <risa> no, ha sido una muesca de tiempo libre ¿Eh? un divertimento si es que media hora no es nada <risa> Bueno, entonces hay 25 minutos para seguir pasándonoslo bien. Sí que en fin querríamos que también que reaccionarais o dijerais que, que, que lleváis por dentro. ¿Quién no ha rinconado el alma, no? Ya ya es como ver que estáis aquí en la mañana ¿no? eh, dedicando tiempo libre a esto. Eh, por lo tanto, tenéis oportunidad para reaccionar, decir, ver, ver qué se ha suscitado a vosotros. Avanti. Buenas, soy Pablo de Cádiz. Eh, me ha gustado mucho lo de... Bueno, la metáfora, la experiencia con su padre... ...y cómo a través de él usted ha conseguido disfrutar. Entonces mi pregunta es... ...aquellas personas que no tienen la suerte, por así decirlo... ...de tener gente que le rodea, que le comparte... Esa, ...esa ilusión, eh, eh, vuelve a ser el tema del amor, el tema del disfrute... ...¿puede una persona que no ha experimentado... ...ese tipo de experiencia... ...sacarlo de, del interior de uno mismo? Es decir, una persona sola... ...puede saber lo que es el disfrute... ...si no ha sido compartido por un padre, por ejemplo... ...o por un amigo, o por lo que sea. Estupendo, estupendo. Mira, puedes estar... ...amontonado de gente... ...puedes estar lleno de gente... ...y puedes estar en un estadio donde todos van con tu misma bufanda y cantan lo mismo... ...y estar más solo que la una. Y al revés. Hay mucha gente que dice... ...jo, es que a mí me da corte ir solo al cine. Y sobre todo a las chicas. No, a ti lo que te da corte es que tu imagen no quede bien... ...que tú creas que tu imagen viene a menos si va sola. <risa> Pero el cine no tiene nada que ver con esto. <risa> o sea, y en cambio puedes ir a un sitio solo... ...y disfrutarlo de tal manera... ¿Por qué? Porque tu corazón eh, no está alienado ni programado. O sea, en tu corazón hay resortes suficientes para empezar a caminar. O sea, si no, estaríamos esclavizados de una compañía. La compañía es una gran ocasión. Es la posibilidad de despertar eh, el catalizador... Pero los reactivos los llevas dentro. Y puede surgir con un, con un día que ves una puesta de sol. O has leído algo. O algún gesto. Algo que te ha conmovido. Ahora, esto sí. Cuando tú eres capaz de este gozo. Te darás cuenta que inmediatamente después. Te acuerdas de alguien con quien querías. Que con quien te hubiera gustado presenciarlo. ¿Eh? Esto es así. Cuando ve uno una cosa hermosa. Está viéndola y ya la está viendo con alguien. Y dice, a esta me la tengo que traer aquí. Estás tú. Y porque estás tú, ya estás viéndola contigo. ¿Por qué? Porque eso sí que llena una relación. La relación no llena de mirarse. La relación llena de presenciar juntos. De mirar juntos algo grande. Por eso las relaciones nos cansan tanto porque no hacemos otra cosa que mirarnos o a nuestro propio ombligo o al ombligo del otro que es suma de ombligos puede ocurrirte solo sí. más que a uno le duela la soledad es el inicio de una gran amistad yo siempre se lo digo a los padres los padres hoy tienen miedo a que sus hijos se aburran o sea, lo que no quieren oír es, papá, me aburro. De hecho, compran una cosa y siempre llevan en el bolsillo, otra, plan B, para que cuando se aburran le den otra cosa. O sea, en el fondo tienen miedo a que el niño te quite tu, tu margen de seguridad. Y por eso te compras tres películas de Disney. Y Disney lo sabe. Y además te la pone a triple precio. Porque lo que, con lo que no cuenta es que haya un padre que pueda disfrutarla viéndola con él. ...y que puedes disfrutar de él y con él. ¿No? La experiencia del aburrimiento, del vacío... ...es una experiencia previa a una más profunda amistad. Yo de hecho, así fue, ¿eh? así fue. Mi experiencia de vagabundeo... ...mi experiencia de vacío profundo. Cuando me iban bien las cosas, ¿eh? O sea, yo experimenté el vacío... Cuando iba probando a buen nivel y las cosas salían con bastante corrección. Y allí me di cuenta, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Y es ahí donde vi el contraste de otras personas que al verla dije, es esto, es esto, es esto. Justo también a condición de que uno no se autoengañe. Pensando que es ahí donde tiene que sacar fuerzas de sí mismo para generar eso que no ha sabido encontrar. Por eso es verdad que la universidad es un tiempo precioso donde se pone en juego esto, ¿no? O yo estoy solo y creo que solo tendría que sacarme a mí mismo de, o estoy pendiente, busco realmente a ver quién hay interesante que, con el que pueda hacer un trecho de camino, porque puede ser que uno por mil circunstancias se encuentre solo. Yo empecé la universidad así también, más solo que la una. Pero digo, no, no me autoconvencía por pensar que ese era el estado en el que yo quería estar, o que a partir de ahí tendría que sacar fuerzas de no sé dónde para... Hacer de mí una, ¿no? una historia increíble Sino que estaba buscando quién realmente podía acompañarme para que yo fuera yo mismo Carta de Cicerón a Ático Has de saber, amigo mío, querido Ático Que en este momento no hay nada que necesite más que Alguien con quien compartir las cosas que más profundamente me afectan Alguien con quien no tenga que aparentar nada, que demostrar nada, que ocultar nada. No se puede dar una mejor explicación, definición y descripción de la verdadera amistad. Alguien ante, a quien te, no tenga que ocultar nada, pretender nada, aparentar nada. Pues bien, podemos estar súper amontonados. ...pero nos tragamos la patata caliente solos. Este es el gran drama de la cultura actual... ...de la universidad actual, del trabajo actual. De tal manera que la interlocución... ...por eso Dios bajaba al paraíso... ...para que aprendiéramos a, interlo a ser interlocutores entre nosotros. <coughs> Cuando un niño habla mucho con el padre... ...y una niña con la madre y viceversa... Eh, ...tenderá a ir a la clase y encontrarse con las más comunicativas porque en su casa ella es fluyendo en, en diálogo e interlocución no puede soportar la soledad si soportamos en la clase la soledad o en el campus la soledad y cada uno se traga su patata caliente es que con el padre la madre o con alguien más adulto ya no fluye esto, no nos hablamos que es lo que de hecho dice en el Génesis que se taparon porque se sintieron por un momento desnudos es como si alguien al mirar, tú te tuvieras que defender ¿existirá alguien ante quien yo me pueda desnudar porque no me agrede? es que si no arrincono el alma por eso llamaban a Teresa madre <risa> madre Teresa y madre Teresa calcuta por esto porque uno puede estar manchado tirado en la calle como un perro y resulta que recibe una mirada afectuosa y de amistad profunda Eh, gracias. Bueno, yo soy Andrea de Pamplona y eso, en primer lugar muchas gracias por sus ponencias y luego yo quería preguntar, o sea, hemos estado hablando como de, um, del disfrute del ocio eh, como un instinto de la naturaleza humana, pero yo me pregunto si no es esto como una visión um, parcial del mundo occidental privilegiado en el que una vez hemos satisfecho nuestras necesidades primarias, nos o sea, nos vemos capaces de pensar en el ocio porque yo pienso en una persona que cada semana no tiene para comer o tiene para beber agua y no me imagino en qué momento esta persona se plantea o sea, sí y no veo que tiene igual esa necesidad pero creo que hasta que tú no estás tranquilo con tu vida no puedes empezar a plantearte este tipo de cosas solo una cosa que me parece que en, en lo que hemos dicho esta mañana se intuye que justo el ocio no es eso no es solo un espacio de Privilegio, sino que es una condición de nuestra propia vida. Pero no he entendido solamente en sentido occidental, que si te va bien, tienes un buen trabajo, luego te puedes permitir mmm, disfrutar el fin de semana en no sé qué apartamento, en no sé qué hotel, etcétera, Sino que es una, es una forma, de alguna manera, de nuestra propia vida. Es una exigencia, digamos, de la vida, que significa, digo, esencialmente disfrutar, ¿no? Y que es la forma en la que Digamos, podemos vivir todos los acontecimientos de la vida, en el fondo, digamos, porque digamos, en todos los ejemplos que contaba José Luis saca, se entendía esto. ¿no? De hecho, no es lo que dices no es así, porque dices, solo entonces una sociedad opulenta que tiene aseguradas las necesidades básicas puede permitirse el lujo de ser lúdica. La experiencia indica que es todo lo contrario. ...que esos niños que tienen las habitaciones ya llenas de juguetes... ...se aburren... ...y si te vas a la India... ...donde la mamá está haciendo esfuerzo para encontrar un puñado de arroz... ...lo que te conmueve... ...es que esos niños... ...en un estercolero... ...están jugando... ...pero no por inconsciencia... ...sino porque están poniendo en juego... ...su infancia... ...y de esa infancia... ...salen las razones por las que el papá... ...va a buscar otro puñado de, de, de, de arroz... Es una cosa curiosa, es así Luego les echamos la culpa Pero si vais al continente africano Lo primero que llama la atención es el tsunami de alegría El tsunami de energía vital que tienen los niños ¿Y desde dónde sacan esto? Pues no lo sacan de ningún sitio Lo sacan de que están bien hechos Están bien hechos Somos nosotros los que nos vamos malformando Es que estos niños africanos sí, Y los hindúes los, los indios ¿No será que en los demás estamos ya echando una estúpida pátina Que adultera el brillo original de las cosas? Yo tengo la suerte en los últimos años de estar por la tarde en la universidad Atendiendo a mayores y, y, otros, y adultos en la parroquia Y por la mañana tres días pequeños desde el tercero o cuarto de primaria Estoy aprendiendo un montón No soy especialista de nada Pero disfruto de casi todas las cosas Si vierais ¿Cómo disfruto con los de tercero de jefe. Yo no lo había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Es una preciosidad. Y con ellos hablo muy en serio. Y hablo verdades que con algunos de cuarto de carrera no puedo tratar. Y son mis interlocutores. Y cuando me ven por la calle me saludan encantados de conocerme no es así, os lo digo que es así hay un punto original donde todavía el niño predomina su candor original hasta que se va estropeando en el ambiente y nosotros también estropeamos eh, forma parte de, de una cosa mucho más compleja pero pero ahí hay un punto de inocencia que es una pasada esto es lo que nos llama la atención de esos niños africanos o de la India o de, o de otros sitios donde dos días después de un terremoto ellos portan una vitalidad Cualquiera diría, es la inconsciencia. No, es una razón de esperanza presente, que distinto. Otra cosa es que nosotros la reinterpretemos. Desde nuestro apego a nuestro dolor. Desde nuestra frustración. No, pues sí, pero ya la interpretamos desde una posición inadecuada, muy inestable. <risa> Sí, bueno, muchas gracias por sus palabras, ha sido una invitación en toda regla muy contagiosa a vivir bien el ocio. Durante toda la conferencia a mí me venía, bueno, he echado de menos una cosa, me venía una duda, que era que en todo momento se han presentado el ocio y el trabajo como realidades contrastadas y separadas. Pero claro, yo me pregunto, si el ocio va de la mano del disfrute, y el trabajo precisamente puede ser objeto de disfrute y es una cosa que se puede disfrutar y precisamente considero que lo que te hace un buen profesional es sobre todo disfrutar de tu trabajo. ¿Puede ser que se dé la confluencia de ocio y trabajo en la misma realidad? En la misma persona, dices. No, en, la, en... en el mismo momento, ah, en la sí, misma en actividad. Claro, claro. O sea, vamos, mmm... aunque son, sean dos dimensiones que evidentemente comparamos en nuestra vida yo he querido eh, aclarar que los elementos que implican ocio y trabajo se, se interrelacionan siempre. ¿no? Ahora, digo de fondo, también puede haber un cierto engaño, que es el de pensar que el trabajo solo mmm, va a ser interesante, productivo, si está recubierto de una apariencia lúdico-festiva. ¿no? Y por eso muchas empresas utilizan esto para decir... A lo mejor os tratamos eh, verdaderamente de una manera inhumana, o es, es posible, pero por lo menos os vamos a llevar un fin de semana a tal sitio para que os desconectéis un poquito, juguéis, abracéis árboles, hagáis gincanas, eh, como si este aspecto lúdico, pero que en el fondo es un vaciamiento ya del ocio, fuera la única clave para disfrutar del trabajo. ¿entiendes? De la misma manera que al final uno de manera inversa, puede tener el agobio de decir estoy disfrutando de mi ocio y no estoy trabajando, entonces debería aprovechar mi tiempo de ocio y descanso para ser más efectivo, productivo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la clave que hemos atravesado es un poco distinta pero digo que esta tentación de unificar como dos, dos dimensiones normalmente se aprovecha en un término solo utilitarista mientras que, digamos, creo que aquello que queríamos decir es hay un verdadero ocio que te pone en disposición de un verdadero trabajo ¿Por qué? porque no te hunde porque no te ha machacado porque te permite estar alegre comenzar el lunes no Me decía chesterton el lunes es el día del aventurero. significa que ese día que es el que solemos repudiar todos para alguien que tiene una esperanza una alegría se convierte en un día bonito apasionante y entonces pues tú entras en el trabajo y dices da, da gusto ¿no? hacer lo que tengo que hacer no y lo puedo hacer de una manera gustosa de la misma manera ...que puedo descansar sin el agobio de... Mmm, ...pensar que me he dejado 250 cosas por el camino. ¿no? Eh, es, eh, hay una circularidad, vamos a ver... Eh, ...uno no puede ir al cine a improvisar a ver qué veo... ...o a ver dónde va más gente... ...para disfrutar de ese rato de tiempo libre... ...tiene que currárselo... ...tiene que saber a qué críticos lee... ...porque hoy es muy fácil hacer una campaña publicitaria... ...y cuanto más grande es la publicidad mejor la película... No. La experiencia te indica que no, en tu fallos. He pagado 9 euros en vano. Tiene un marketing alucinante en proporción inversa a lo que es la película. Eh, para que el ocio sea creativo hay que currárselo. Yo he propuesto un gesto de tres días a León Astorga a 50 de la parroquia y uno ha preparado la atmósfera interior de las vidrieras de la catedral de León. El otro ha preparado el palacio arzobispal de Gaudí. Eso lo han preparado. Y en el viaje uno ha preparado cantos eh, populares de León, el otro una película por, y nos dice por qué, el otro nos ha contado su viaje a Japón y lo han preparado. Y ha sido tiempo libre, pero bastante currado. Y viceversa. Del bosque una vez que estaba yo cenando con, él, con un grupo de amigos, decían, si hay alguien a quien le gusta el fútbol por encima de todo es Roberto Carlos. Dice, ese hombre hasta en el vestuario... ...con un desodorante, seguía dándole de golpes como si fuera un balón. O sea, esa alguien decía que lleva el fútbol como juego... ...25 horas de 24 de su vida. Y en cambio es un trabajo. Y yo... ...yo ha habido clases de las que he salido... ...y he dicho... ...por favor, taquilla, taquilla. O sea, claro. yo tengo que pagar esta clase. Es que ha sido tan buenísima... Que no puede ser que me vaya yo aquí de Rosita Yo tengo que pagar por esto Y además cobrando por eso Por eso. Claro. No, o sea, eh, o sea Tengo que pagar Yo tengo que pagar matrícula O sea, porque Esto que ha acontecido Es tan bueno para mí Que si se enteraran Me cobrarían A mí me pasó un par de veces Cuando jugaba balerón en el Atleti Hizo un par de jugadas, como algunas que hacía Zidane. Y tú dices, es que si yo vengo a este estadio y veo esto, tengo que levantarme inmediatamente con la entrada, ir a taquilla y decir, añada usted aquí un 20% más. O sea, esto no estaba en el precio inicial. Aquí hay un plus aquí hay un exceso. En justicia, debo pagarlo. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Porque hoy la gente trabaja mucho Pero no sé si trabaja en este exceso O trabaja en exceso, que es otra cosa Hay despachos de abogados que estoy seguro que trabajan mal Aunque técnicamente sean perfectos ¿Sabéis por qué? Porque los horarios que se establecen son tan inhumanos Que es imposible que tengan una mirada humana sobre el caso Pueden tenerla técnicamente perfecta Eso no lo niego pero que un jefe o unos jefes de una empresa o de un trabajo pongan esos horarios Significa que han perdido el sentido de la justicia ¿Por qué? Porque les da igual que sus empleados vean a sus hijos dos horas más que dos horas menos Sencillamente que como ellos no lo ven, no se dan cuenta ¿Cómo pueden hacer justicia si están haciendo injusticia con los que tienen al lado? Y justifican lo injustificable Porque eso es injustificable pues serán técnicamente hábiles Pero eso no generará un sentido de la justicia Y en esos casos se defenderá de todo Y además te lo justifican Hay trabajos por los que hay que pagar Hay otros que hay que hacerlos bien No mucho, sino bien La calidad del trabajo Y el trabajo es muy interesante En la dimensión de fatiga Maduras en el trabajo Porque el compañero de al lado es ...es un pesado... ...y seguramente tú también para él... ...maduras en el trabajo porque no siempre la realidad... ...te entrega sus secretos inmediatamente... ...y reclama de ti una paciencia... ...y una austeridad... ...y un aprender a afinar... ...porque entonces es mayor el gozo del descubrimiento... ...pero sobre todo mayor la humildad... ...el otro día y termino... ...Nadal levantó un partido imposible... ...una bola de partido perdiendo 5-1... Y le preguntan todos diciendo, eres un genio, ¿cómo te has sentido? Y dice, pues no quiero jugar los partidos así, porque llegar a esta situación significa que algo he hecho mal. Y si luego lo he levantado, es por suerte. Dicen ellos, pero hombre, Nadal, tú que tienes la fuerza mental, ya estaban intentando explicar por qué había levantado el partido. Coño, dejadle a él que lo explique. Que si hay alguien experto en tenis y en cada golpe, es él. Y él sabe que hacer toda esa secuencia, aunque se haga perfectamente... Que una bola no se vaya un milímetro más en vez de un milímetro menos Eso es suerte No que sea mejor o peor Hay una dimensión de fatiga Hay una dimensión de don El trabajo nos madura Y nos hace humildes Cuando se hace mal, el trabajo Te hace soberbio o te frustra Cuidado con el trabajo No creéis que es fácil trabajar Trabajar mucho, sí Trabajar bien, cuidado cuidado con el ocio y tiempo libre que no crees que es fácil emplear el tiempo libre al Papa Juan Pablo II le preguntaban ¿pero usted no para nunca? ¿no tiene usted tiempo libre? y contestó a una periodista todo mi tiempo es libre <risa> no se puede unir mejor trabajo y ocio <risa> yo tengo que ir <risa> yo es que tengo que trabajar ahora <risa> nada, terminamos eh, muchas gracias a todos. Realmente, fijaos qué bonito. Estamos en una mañana de tiempo libre que ha sido un tiempo de trabajo. Y en muchas de las sugerencias que hemos escuchado eh, hemos disfrutado mucho, ¿no? pero se percibe un trabajo gustoso. Y por eso me parece que es un desafío precioso que tenemos justo entender esto que ha señalado también. Así que nada, muchas gracias. Hay avisos. Será.